Segundo vídeo que grabo hoy, mis muertos Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo más que especial, otra vez en mi canal Como siempre digo, vaya intro de mierda Hoy os traigo el primero de una serie de vídeos que costará a lo mejor de 4 o 5 partes, no lo sé Si estáis aquí porque se os ha recomendado el canal o porque habéis buscado la mejor sensibilidad o Cualquier cosa de este estilo, os recomiendo que os suscribáis, que os paséis por las guías Ya que voy a traer bastantes guías sobre aim a, al canal últimamente Esta primera guía va a constar sobre la sensibilidad o sobre la configuración previa al Valorant Pero bueno, sirve para casi cualquier juego, así que si queréis mejorar en shooters ya sabéis, estar atentos al vídeo y poneros con boli y papel ahí a apuntar Vale, ya estamos dentro del juego eh, Os voy a explicar los consejos sencillos, fáciles Cosas que os tengo que contar para que vosotros encontréis vuestra propia sensibilidad No sirve de nada meterse al canal de miswell y decir Oye, ¿qué sensibilidad llevas y Copiártela No vas a llegar a ningún lado con esa sensibilidad y no vas a mejorar Y no es tu sensibilidad Lo primero que tendríais que hacer es, bueno, eh, tener claro ¿Qué DPI tiene tu ratón? ¿Vale? Me trabo todo el rato, tío Yo creo que soy, ¿cómo se dice? Eh, tartamudo o alguna cosa yo lo que voy a dejar en la descripción es una página que se llama Pro Settings que es una página en la cual Puedes ver los ajustes Ya sean mirilla, gráficos, eh, sensibilidad Setup, teclado, ratón Cualquier cosa de los jugadores profesionales De casi cualquier juego, entonces basándome En los ajustes que llevan los jugadores profesionales Predomina sobre todo utilizar 800 DPI, para los que utilizáis 400 Está bien, para los que utilizáis más de 800 Creo que es un pasarse de tuerca Y yo creo que deberíais regular Hasta 800 por lo menos porque Es muchísimos DPI y no creo que os esté favoreciendo jugar a tantos DPI Así que mi primera recomendación o mi primer truco Es poner los 800 DPI o 400, normalmente 800, es ¿eh? lo que más se usa Segundo truco, eh, antes de encontrar vuestra sensibilidad perfecta Os ponéis los DPI, 800 en este caso, ¿vale? Imaginaos, ¿vale? Que yo estaba jugando a 1000 DPI a 5 Que es bastante, ¿vale? Vosotros tenéis que poner el ratón en el centro de la alfombrilla No podéis ver a nadie en mi alfombrilla, pero la ponéis en el centro Y desde el centro a la punta de la alfombrilla tenéis que dar una vuelta de 180 grados, ¿vale? Como veis, yo la tengo muy alta ¿Qué tendría que hacer? Bajarla Por ejemplo, me la bajo a 3, ¿vale? Vale, voy a ir buscando mi sensibilidad Mi sensibilidad más o menos es 0,26, 0,27, ¿vale? Ahora, como veis, en 0,3, si voy a la punta de mi alfombrilla... Me quedo aquí, más o menos Es que me está, como tengo ahí puestos los cascos Me está haciendo tirón Me paso un pelín, muy pelín me paso La bajamos a 0.28 por ejemplo, ¿vale? Y esta ya sería mi sensibilidad más o menos acorde Con el tamaño de mi alfombrilla Vale, una vez ya tenéis eh, los DPI's La sensibilidad más o menos acorde con el tamaño de vuestra alfombrilla Que más o menos dais una vuelta en 180 grados De un lado Y después del otro, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es encontrar ya el punto perfecto de vuestra sensibilidad Hay miles de páginas por ahí de las cuales vas probando en el campo de tiro Y te dice una sensibilidad concreta Yo soy más old school, más vieja escuela Y yo lo hacía en counter de otra forma no, no pensé que era pro en counter, ni nada, era un puto mierda Pero sí que es verdad que me gustaba mucho aprender del juego Entonces, un truco que me enseñó un colega eh, Era muy sencillo Vosotros disparabais una pared vale, Y teníais que seguir con la mirilla ese punto en la pared como veis a mí se me va un poquito Si se te va significa que la tienes demasiado rápida Porque si la tenéis muy lenta Es mucho más fácil aguantar ese punto Que si la tenéis rápida Entonces si veis que se os va el punto Normalmente es que la tenéis muy rápida En este caso yo tenía 0.28 Me notaba rápido Pues vamos a poner 0.26 Me gusta explicaros las cosas así con ejemplos Porque creo que se hace más sencillo Volvéis a disparar a la pared Y volvéis a seguir el punto Como veis ahora ya no se me va casi nada Se me va muy un poquito a lo mejor 0.25 estaría bien Pero yo creo que no, que la voy a dejar en 0.26 La veo casi perfecta, Mirar. O sea, no se mueve nada Luego ya una vez tenéis la 0.26 eh, Simplemente tenéis que ir notando bien con el movimiento Esto que recomiendo hacer es súper fácil Tenéis un parkour es, es extraño lo que voy a decir Pero más haciendo parkours que haciendo entrenamiento de disparo Porque el movimiento lo vais a notar más Disparando, tengáis la sensibilidad que tengáis Si jugáis de muñeca normalmente vais a tener aim y más aún si utilizáis una sensibilidad Una sensibilidad lenta que me trabo O sea que lo que tenéis que notaros frescos es con el movimiento Porque imaginaos yo que se van a disparar aquí queréis agacharos, queréis moveros, ¿vale? Tenéis que notaros muy cómodos con el movimiento Y esto cómo se hace? Dándolo todo en la alfombrilla Haciendo así, ¿vale? Volviendo locos Pillando la sensibilidad, pillando el movimiento que, que tenéis que acostumbrar a la vista Que no estáis acostumbrados. Una vez ya habéis hecho esto Yo creo que ya tenéis una sensibilidad más o menos Establecida. Si veis que aún No pegáis esos tiros que deberíais de pegar Si veis que aún no funciona como debería de funcionar, hay un método Para encontrar la sensibilidad que ha salido hace poquito No me acuerdo cómo se llama, creo que en el canal de Outshot O como se llame lo tenéis Que es un programa como siempre os digo Ponéis la sensibilidad que os ha salido en este vídeo 026 que yo creo que es la forma más eficaz De conseguirla Y de a partir de ahí vais probando la sensibilidad Que os dice el programa porque es un programita Que vosotros ponéis una sensibilidad y te da dos Tú pruebas y dices me gusta más esta te da otras dos. Tu prueba me gusta más esta. Tú pruebas así todos los días. Es una forma un poco más larga. Pero yo creo que también funciona bastante bien. Pero bueno, en contra de ese vídeo. No a ese vídeo, sino a ese método. Eh, yo utilicé ese vídeo hace cosa de dos meses. A dos semanas me cambié la en sí. No duré ni dos semanas con esta sensi sí y volví a hacer mi método Y llevo ya como un mes con esta sensibilidad y me noto súper, súper fresco Así que nada más chicos, muchas gracias por ver el vídeo Si queréis ver la siguiente guía, dejar un like, dejar un comentario Y nos vemos en un próximo vídeo Chao, chao guapos, y guapas Ese guapas ha quedado un poco como ligando, pero no, eh, os no lo prometo